Hola, bienvenidos. Ahora cada vez que abro un archivo de blog de notas se me va a una pestaña nueva en lugar de a una ventana nueva. Para cambiar esto tenemos aquí configuración y la opción en el menú desplegable podemos poner aquí ventana nueva. Ahora la cosa cambia. Cada vez que abro un archivo de notas se me va a una ventana diferente.